Oh, oye, oh, yeah, a perros es una vez más el mal grande. No más pa' que guachen sin miedo a la muerte, libre nuevamente de delincuentes a la muerte. Estoy bien loco de la mente, camino con mi gente. La loquera ya la traigo en mi mente al 220 hasta que el cerebro reviente sin miedo a la muerte, libre nuevamente delincuentes a la muerte. Estoy bien loco de la mente, camino con mi gente. La ligera ya la traigo en mi mente al 220 Hasta que el cerebro reviente Y un buen pase de piedra en base Ya sabes, sin miedo a lo que pase Vida loca por siempre y una clona con efecto mona, Aguanto la siguiente ronda la está. Y otra rola Solo la libreta y la droga me controla Se hizo la conecta Ojos rojos y boca seca Solo ve y seca Unos bien paniquis y otros bien paletas Dicen, dicen que somos son Y sí que así me gusta vivir Consumir Un saludo a Luis y mi carnal Gracias por todavía estar Esto es un pacto como hermanos hasta el final Pero, caíle okay, Sigo activo guacha ja pa que guachito todos locos de la cuadra ya yeah, que yeah, por ahí para ánimo mi Luis que vamos a empezar Sigo activo en el canal, bien chido, prendido en el vídeo. No me la cuento porque ya he vivido vida cerrada donde aprendí a dar las cartas exactas sin miedo a la muerte. Libre nuevamente no delincuente hasta la muerte, estoy bien loco de la mente. Camino con mi gente, la loquera ya la traigo en mi mente. Al ah. 220, ah. poco más, eso es todo, pinche Luis, hay un saludo. A la panda, ah, esto no termina todavía. Y un buen pase de piedra en base ya sabes, sin miedo a lo que pasa, vida loca por siempre y clona con efecto mona. Aguanto la siguiente ronda, la libreta y otra sola solo la libreta y la droga me controlan si sola conecta de, de una tos hasta tejas, guacha perros. Todos vienen los cortes.